La gente de Aula Blog nos ha pedido que contemos en un vídeo cuáles son nuestros motivos para ir al encuentro de Madrid. Aquí están los míos. Voy a Aula Blog para conocer a gente que bloguea y a otros que también tuitean. Muchos son veteranos y otros novatos como yo. Voy a Aula Blog a conocer personas a las que les gusta aprender y creen que es posible cambiar la educación a conocer personas que están dispuestas a echar una mano y les mueve, sobre todo, la ilusión. Voy a un blog a compartir ratos de risas, a emocionarme, a escuchar e interesarme por todo y, por supuesto, a charlar. Voy para buscar gente con quien colaborar, personas con imaginación y con buenas ideas. Y también, como no, voy para divertirme, para disfrutar con los pequeños placeres de la vida, para compartir cervezas, vino o lo que haga falta. Para marcarme un chotis o una polca, si es preciso. Para todo esto voy a blog. Ah, por cierto, esta soy yo, Inés Andrés. Pero de mí no voy a hablaros, ya tendremos tiempo. Nos vemos en Madrid. Hasta pronto.